Muy buenas tardes, bienvenidos al canal, un día más. Eh, vamos a ver, eh, bastante, bastante importante a la hora de formar nuestra cartera. Eh, y además os anuncio que mañana va a haber un vídeo extra, extra espectacular, extra bonito, extra genial, que da a todo el mundo la oportunidad de invertir en algo de verdad. Eh, no os digo más, ya mañana lo veréis. Creo que es muy, muy importante y muy interesante. Mm, una cosa que hemos estado viendo hoy en la comunidad. Tip importante, ¿vale? Y creo que es suficientemente importante porque atañe a la salud. Eh, a la hora de poner los gráficos en TradingView, me da igual que sea en el móvil, que sea... Los modos oscuros protegen muchísimo más de la pérdida de visión. Yo tengo los ojos, le veces que tengo hasta los párpados, inclusive... Eh, quemadillos, y es del ordenador, no es no es de los monitores, no es de otra cosa, ¿vale? Entonces, eh, el modo oscuro ayuda bastante, y luego vienen estas cosas, las operaciones de vista, y la, de verdad, es, es malo perder la vista, es malo, malo, malo, y bueno, pues algo que no cuesta nada, que simplemente hacer un clic eh, y cambiar eh, a modo oscuro, creo que es algo que debemos de... De, de valorar y hacer todos que para eso está por eso se puso ¿eh? no sé que no creáis que es por una moda que es una cuestión de preferencias no no esto es una cuestión de salud no hay más entonces bueno eh, tip eh, número uno bueno número 3 ya estamos con el v1.03 que estoy poniéndolo así y es eh, hemos visto el, te el tema del dinero no de donde eh, ¿Qué dinero estoy dispuesto a perder? ¿Hasta dónde lo que voy a invertir? Tengo claro que no es un dinero que voy a necesitar en el corto plazo. El número dos fue el perfil de riesgo, ¿vale? Eh, ¿Qué perfil de riesgo tengo? ¿Qué porcentaje estoy dispuesto a perder? ¿Cuál mi punto de dolor? ¿Qué porcentaje más o menos está ahí? Si yo voy aquí a machete a, o, o voy, bueno, pues de otra de una, de una forma distinta, ¿vale? Eh, y el tercero, que es importante... Antes de, de empezar, eh, no, no, no, no es el de los, no es, de, no es el de Hacienda, se, se viene cuando ganar dinero, porque es que hay mucha gente que me es muy graciosa, ¿no? No, es que luego Hacienda, ¿qué? Bueno, Hacienda, lo que tengas que pagar, lo que toque pagar, si toca pagar, toca pagar, claro, pero mmm, no puedes decir, me va a venir Hacienda y me va a fundir antes de haber ganado un solo euro, señores si es que para que te funda Hacienda de verdad hay que ganar muchísimo dinero y esto no va de eso, de verdad no os va a hundir Hacienda, ni mucho menos ¿vale? yo sé que eh, hay muchos perfiles, por así decirlo ¿no? De, de que si Hacienda tal, que si Hacienda es tu enemigo, que si Hacienda a ver, amigo no es, ¿vale? amigo no es, pero eh, Hacienda no te va a arruinar te vas a arruinar tú Incluso aunque tú pagues un 26% a Hacienda, Hacienda no te va a arruinar. ¿eh? Ya os lo digo yo. Si pagas un 19, que es lo que paga la mayoría de la gente, esa es la realidad. Luego cada uno se hace pajas mentales, como quiere. No sé, yo tampoco lo veo tan mal. A ver, el del 23, el del 26, duelen, duelen mucho. 21... Y la cuestión no es solamente la cantidad de lo que paguemos, sino cómo se utilice, que es lo que al final nos jode. Esa es la realidad. Pero bueno, ya os digo, vuelvo a repetir, Hacienda no te va a hundir. Y este tip número tres es los objetivos. ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué esperas? ¿No? Ya sabes el dinero que puedes utilizar, ya sabes el perfil de riesgo que quieres. Ahora, en función a ese dinero, a ese dinero que tú tienes, qué cantidad tienes. ¿Vale? Y a tu riesgo, ¿qué esperas a lo largo de un año? O sea, a mí no me... Eh, no, es que yo quiero mañana ganar. No, no, no. no Plantéate bien. Yo voy a invertir, eh, no sé, mil euretes que tengo aquí guardados. ¿Vale? ¿Cuál es tu objetivo a, la, a, a, a lo largo del año? En un año. ¿Vale? Plantéatelo bien. Porque hay que ser realista. Es decir, tanto tengo, tanto tengo, tanto valgo... ¿no? Eh, pero, ¿cuál es el objetivo? Hay gente, Ay, es que yo quiero ganar 10.000 pavos. Pues si con 1.000 pavos quieres ganar 10.000, o estás muy loco, muy loco, muy loco, y tienes mucha, mucha, mucha suerte, o estás empezando, yo dudo que vayas a ganar 10.000. No digo que no se pueda, cuidado. No estoy diciendo que no se pueda. ¿Vale? Porque poder se puede. Pero acabar de empezar a ser inversor, eso es lo que vamos, estamos intentando hacer, es decir, con todos estos tips y este rodaje que vamos a ir haciendo con el tiempo, eh, como estamos planificando algo, estamos planificando ser inversores, dejar de ser jugadores, ¿vale? Dejar de ser jugadores y empezar a ser inversores, eso es lo que intentamos, eso es lo que queremos, eso es el objetivo que yo me he marcado, ¿vale? Con todos estos micro consejos, ¿vale? Eh, a lo largo de este tiempo antes de comenzar con los proyectos en los que podemos decir puedo invertir aquí, puedo invertir allá en esta temporalidad, en esta otra entonces piensa bien los objetivos que quieres para tener cosas reales ¿vale? es decir yo invierto mil dólares o mil euros yo puedo ganar 50 euros un 5% todos los meses pues, pues sí, claro, claro que sí ¿Puedo perderlos también? Claro, claro que sí. ¿Vale? Pero quiero que, que os planteéis eso. Y, pero siendo realistas, ¿vale? Cada uno con su cantidad, al final todo se resume en una cuestión de porcentajes. Por eso, cuanto más tienes, menos riesgos necesitas correr. Y cuanto menos tienes, por desgracia, necesitas correr un poquitito más de riesgos, ¿vale? Porque, claro, si yo hago operaciones de. tengo mil euros, ¿vale? Vamos a suponer que yo digo, vale, yo tengo mil euros, pero quiero seguir la regla a rajatabla de un buen inversor entre el 2% más o menos 2-3% por entrada con lo cual yo voy a meter 20-30 pavos por entrada mi beneficio ostras como que no le voy a ver color ahora hay que marcarse unos mínimos es decir yo creo que entradas de al menos 100 euros que puedas verle un color que si ganas un 10% dices bueno he ganado 10 pavos vale a partir de aquí de 10 en 10, enseguida voy a llegar a otros 100 y tengo, bueno, mi cartera ya es más grande. Poco a poco, a medida que voy teniendo más capacidad, ya no son entradas de 100, ya son de 200. Ya. Entonces, claro, cuando un 2% de tu cartera son 20 euros, ay, es más complicado verle color. Cuando un 2% de tu cartera son 200 euros, ya es más fácil verle color. Y cuando un 2% de tu cartera son 2.000, pues es infinitamente más fácil verle color y menos arriesgado. El dinero llama al dinero. Bien, dicho esto, mi regla número uno, ¿cuál es? Como decía Jason Bourne, espera lo mejor y prevé eso, lo peor, ¿vale? Importante. Y la regla número dos es que no hay cuesta arriba sin una cuesta abajo. Entonces, eh, por eso digo que cuando... Cuando tenemos un mercado alcista, a medida que el precio sube, mi confianza baja. Es decir, voy soltando lo que he comprado. Y a medida que el precio baja, mi confianza sube. ¿Vale? Con lo cual, a medida que cae, voy comprando más. Pero cuando sube, vendo. Porque hay gente que compra cuando baja, pero luego no vende cuando sube. Y claro, no, es que yo quiero vender más arriba porque ha dicho no sé quién que. Pero qué maldad lo que diga no sé quién. Piensa con la cabeza y piensa tú que eres el mejor analista de tu dinero y de tu cartera, eso es seguro. Así que bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin, que hemos tenido una vela loca, living la vela loca, y está interesante. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y además... ¡Compra el curso de mi abuelo! Como dice mi niña, compra el curso de mi abuelo. Tenéis un 20% de descuento en absolutamente todo lo que hay en la web. Eh, por el Día de la Madre. Y así que bueno, pues ahí está. Para el que quiera un skip, que quiera una clase, que quiera da igual que sea una clase, pues claro, pregunta del millón, me han preguntado, oye, y me ha pasado, bastante, además, más, más, más de lo que me gustaría, la verdad. Eh, ¿En vez de una clase de trading puede ser una, sin ser consejo de inversión, asesoría de que mira, que tengo aquí un lío, cómo salgo del embrollo, tal? Sí, claro, evidentemente, ¿vale? estamos para ayudarnos, no estamos para, para entorpecernos, ¿vale? Entonces puedes utilizar la clase como te venga a. ...en gana y sobre todo como necesites, que es lo importante, ¿vale? Sobre todo para planificar, muchas veces que, eh, y, y, y lo veo muy a menudo, más ya os digo, más de lo que me gustaría... Eh, ...mucha gente que ha empezado hace poco en esto mete, además mete, bueno, pues una cantidad de dinero respetable... ...y, oye, y pincha, ¿no? Pues, oye, pues vamos a ver qué forma tenemos de, de intentar mejorar y salir, salir del lío... ...primero salir del lío con el menor daño posible y luego, pues, oye, mejorar eh, y crecer, ¿vale? ...que es lo importante... Eh, bueno, en cuanto a Bitcoin, ha tenido una vela, pues que a la gente que está muy excesivamente apalancada, pues le ha hecho un poquito de pupa. Eh, ha creado mucha indecisión en ese momento. De hecho, por eso se llaman estas velas. <ríe> mucha, mucha mecha por arriba, mucha mecha por abajo. Velas de indecisión. <ríe> eh, pero, eh, como he dicho bien en Discord, que estamos ahí además una estamos de chachar ahí bastante amena en el Discord público, al cual estáis todos invitados. Tenéis por aquí debajo el link de Discord. ¿Vale? Ir al Discord, entrar, preguntarlo lo guay de una comunidad y más una comunidad, creo que muy interesante en la que estamos. No somos muchos, somos, somos más bien poquitos. Somos, obvio somos mil personas más o menos en la comunidad. Eh, y pues está bastante a gustito y hay gente que aprende, gente que aporta, gente, digo yo, ¿eh? ¿vale? Yo siempre digo, tanto aporta... El que responde, ¿cómo aporta el que pregunta? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que yo sé que estáis ahí agazapados, como, como un bulto sospechoso, ¿vale? Y intentando coger conocimientos. Preguntar, de verdad. Preguntar que, que nadie os va a decir nada. A ver, a ver, si, si, hablas, si hablas en modo gilipollas, pues te vas a ir. Pero eh, pregunta, lo que sea de igual, por muy tonto que parezca, siempre digo lo de siempre. Siempre digo lo de siempre. Joder, me... Que... No hay una pregunta tonta, hay respuestas estúpidas, respuestas tontas, respuestas de listillo. No, ¿vale? Si alguien no sabe, pregunta, igual que nadie hemos nacido sabiendo. Y además yo digo que siempre de todo el mundo hay que aprender. Por eso me gusta que además en la comunidad la gente se ayude bastante. Entonces, bueno, eh, yo decía en la comunidad que importante era muy importante mantener en cuatro horas la EMA 20. De momento lo ha cumplido, de momento. Eh, vuelve otra vez al ataque a por la media de 50, que es importantísimo romperla. De momento, eh, más que la de 50 es la de 100. Realmente la dura, ¿vale? Eh, pero bueno, están muy pegadas y la ruptura de una puede conllevar posteriormente la ruptura de la siguiente. No me importa que se hagan dos fases. De hecho, yo prefiero que se hagan dos fases porque se hace muy rápido y luego se pierde muy rápido. Eh, y bueno, de momento la de 100... Vale, pues aquí ya nos hizo, veis, techito. Te, te, te intentamos salir, fue una falsa ruptura, no llegamos ni siquiera a tocar la de 200, aquí otra vez nos han mandado al carajo, y a ver si esta vez rompemos y conseguimos ir al menos intentar llegar a por la media de 200, posiblemente si llegamos a la media de 200 toquemos y tengamos que volver abajo, vale esto lo digo eh, por si alguien se piensa que luego podemos volar, hay una posibilidad de que lleguemos a nuestra resistencia, que ya la tenemos aquí por 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería prácticamente la séptima vez, aquí nos apoyamos y ya la perdimos y nos fuimos a tomar por saco, pero... Después de la tomar por saco y antes de cada vez que hemos, he to, hemos tocado una vez ahí, hemos hecho un mínimo ascendente, un mínimo superior al anterior. Aquí casi, casi estamos perdiendo estos mínimos, pero no los hemos perdido, ¿vale? Si nos fijamos bien, y ni siquiera este, que tampoco es que sea importante, pero bueno, está ahí, no lo hemos perdido, eh, así que bueno, está bien. Ahora, cuidado porque el movimiento, ¿vale?, Puede ser eh, fulminante, me explico. Puede ser que empecemos, salgamos arriba, inclusive, ¿vale? Que, que haga un amago de salir a, a 44,5, 45 y después nos metamos un batacazo importante, ¿vale? No sé, eh, la suelta, bueno, pues vamos a ver todas eh, de, de opciones como, como está. Eh, sé que había un precio por ahí de 40 eh, y es en el que estamos, qué curioso, ¿no? Que se cumpla. Entonces, pueden hacer la ilusión de ir un poco más allá, porque ya sabéis que, la, eh, y más en el mercado, cuando es cuestión de dinero, la ilusión es lo último que se pierde. Y siempre, ¿no? Y esa, esa esperanza de venga, verde esperanza, una vela verde, otra vela verde, otra vela verde, y cuando está la cosa caliente, hace ras. Y, ¿sabéis eso al, al conejo, no? Cuando lo estiran la vez y le hacen rasca. Pues eso, es lo que nos quedamos así un poco diciendo... ¿Qué ha pasado? Pues, pues ¿qué ha pasado? Que el, que el mercado, que el mercado que es nuestro enemigo... nuestro no nuestro. Bitcoin es tu amigo. Como en, en la serie de campeones, ¿no? El balón es tu amigo. No, no, no, no. El que es tu amigo es ser precavido. El que es tu amigo es, a medida que sube el precio, que baje tu confianza. El que es tu amigo eres tú, haciendo un análisis eh, decente, ¿vale? Y aún así... Te puedes equivocar yo ya os digo que yo me equivoco hago análisis más o menos decentes y me equivoco vale vamos a hacer una pequeña medición porque creo que es interesante que veamos aquí tenemos una especie de doble suelo lo cual nos podría enviar perfectamente por eso digo a la media de 200 no es no lo digo por ah, es que aquí vaticino algo no no aquí tenemos un doble suelo que nos puede mandar ahí vale más o menos 42.000 y pico ojalá, eh, porque yo sé que hay gente que llegando a esa zona empieza a descargar y como que está más tranquila vale, vamos a ver si llegamos estaría bastante bien, luego puede ser que después de este movimiento, vale, vengamos y nos apoyemos en el vértice vale, y a partir de ahí lo mismo luego seguimos subiendo, esto no lo sabemos vamos a ver porque el mercado tampoco es esté muy amistoso de aquí al día 3 que empiezan a venir cosas chungas eh, oye, pues a lo mejor nos da un una alegría, un respiro y, y nos deja posicionarnos de otra forma O mejorando la posición que tengamos Bueno, eh, estaros muy atentos a eso Pero estar desconfiados Cuidado con las cantidades que estamos metiendo en estos momentos Con la economía tan volátil Con los mercados tan a la desesperada Y con noticias que en cinco minutos De verdad, en cinco minutos te han machacado una vida de ahorros, ¿vale? Entonces, no vale la pena, hay veces que no vale la pena el riesgo, tener cuidado, Yo digo, y estos días meter pequeñas cantidades, ¿vale? No, que no sean, no se, no, no, no, achicharréis ahí a meter, ¿Eh? ¿Eh? ahora se va a cagar, voy a hacer un trade de venganza, ahora, ahora Bitcoin como me ha jodido, se va a cagar, y te, te jode más, ¿vale? Eh, entonces, bueno, lo que decía la EMA20, bien, parece que está respondiendo, bien, importante ahora, Media de 50 y media de 100, estas dos. Si las pasamos y consolidamos un poquito por encima, no como pasó aquí, que nos quedamos aquí un median, ¿vale? si las pasamos. Vamos, de hecho, yo daría, pagaría ahora por cerrar aquí la media, esta vela de 4 horas por encima de la media de 50. Y ya la siguiente, subir para luego consolidar. ¿Para qué? Para coger un poquito de aire, pas y venirnos aquí. Tener en cuenta que acabamos de pasar la zona de 50. ¿Vale? En RSI de cuatro horas la acabamos de pasar, con lo cual acabamos de empezar en zona de construcción. Cuando el mercado va mal, normalmente eh, esta zona enseguida la perdemos. Podemos tirar un poquito más y luego uuuh, otra vez la perdemos y volvemos a ir más abajo, a hacer un mínimo aquí, inferior. ¿Vale? Vamos a ver qué hace, vamos a ver qué decide, qué tenemos que hacer. El mercado, eso no lo sabemos nosotros. No, yo no lo sé. Yo creo algo. Pero creo en base a demostraciones de fuerza. Primera demostración de fuerza, haber pasado la EMA 20, habernos apoyado en ella y, ¡pam!, seguir hacia arriba. Segunda demostración que necesitamos, media de 50. ¿Vale? Pasarla y consolidar por encima y a, como está la de 100, pues a la par, la de 100, ¡pam! Tercera eh, lección de fuerza es consolidar unas cuantas velas de 4 horas por encima para luego intentar atacar eh, la media de 200. Cuidado ante una vela muy, muy potente, una vela de este tipo que pudiera venir porque luego vendrá el castañazo. ¿vale? Entonces, atentos. ¿Quiere decir esto que ya vamos para arriba? No, de momento lo que quiero decir es que en esta vela está confirmando por encima de la EMA 20, que es lo que buscamos, y que la siguiente debería confirmar por encima de la de 50, que es también lo que buscamos. Atentos a eso. Si eso se produce, nos da una señal de fuerza para que tengamos más posibilidades de ir arriba que ir abajo, ¿vale? De momento, atentos a las noticias, ¿vale? Eh, dicho esto, ¿qué tenemos con la dominancia? Bueno, Ethereum, que está haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin, peli pelín mejor. Eh, y además, me gusta cómo Bitcoin, si nos fijamos recordáis lo que hizo en mayo con julio subimos veis esta w que hizo vale doble suelo y nos fuimos para arriba vale el vértice este vértice ha servido de soporte es decir veis el puentecito que hace y la parte superior del puentecito ha servido de soporte en bitcoin vale en bitcoin lo vemos también veis que tenemos tuvimos este puentecito digamos doble suelo y nos fuimos para arriba w sí la parte superior igual ...ha servido de soporte... ...no tan la parte... No, ...no la parte tan alta, tan alta... ...pero bueno, más o menos la zona... ...ha servido de soporte y hemos tirado para arriba... ...bueno, vamos a ver... ...vale... ...de momento... ...lo que yo creo... ...lo que yo creo... ...lo que yo espero... ...es que esta cuña en la que estamos ahora mismo... ...que está comprimiendo el precio... ...y pasan los días y seguimos dentro de la jodida cuña... ...vale, no se rompe ni para atrás... ...si se rompe... ...nos vamos a ir, creo... ...que nos iremos a la zona de 43 intentaremos esta, esta zona de máximos de aquí eh, pero bueno, ya tuvo este toque, este toque un poquito más abajo, posiblemente tengamos un toque más abajo, 42 y pico 40, ya veremos a ver, ¿vale? pero, eh, creo que es lo que, el, el objetivo, ¿vale? romper esta cuña ir aquí, para luego <risa> eh, no sé para luego, no sé no sé, no sé lo que va a hacer, ¿vale? Lo, según el esquema de este canal es ir arriba pero, <risa> Bueno, vamos a ver cómo está el mercado en ese momento, ¿vale? Que todavía quedan unos días. Eh, dicho esto, dominancia de Bitcoin, van Para arriba, ¿vale? Decíamos que una vez que rompe esta línea de tendencia, lo normal es que se venga a buscar esta otra, ¿vale? Que viene de un toque aquí en octubre y toque aquí en marzo. Pues bueno, a buscar ese... Esta línea de tendencia y vamos a ver cómo se comporta una vez que llega ella. Si la va a romper y va a intentar venir a esta otra, otra vez a esta zona, que ya no es la zona de 43, porque bueno, esto era un máximo y un mínimo que había aquí. Ahora la zona de resistencia está más bien ahí. ¿Vale? Tenemos un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí, y a partir de ahí. Rasca, línea de tendencia. Si la pasa, objetivo ahí, y además nos va a coincidir con la siguiente línea de tendencia que ya vamos a estirarla, vamos a decirle ¡eh! es para acá, es para acá. ¿vale? posiblemente el camino sea ese ¿Vale? aquí tenga una zona de batacazo y, y, y que tire para abajo eso es, lo que, eso es, eso es algo importante ¿Vale? eh, vamos a ver cómo se comporta de momento, bueno, pues está dentro de de un movimiento totalmente normal ¿Qué pasa con el total market? Bueno, pues tiene una vela de indecisión, pero verde, pero verde. Ya la vela de ayer, que tenía menos mecha que la vela anterior, empezó a subir muy bien, zona de resistencia y está intentando luchar en toda, bueno, está antiguo soporte, que era resistencia, veis que se ha en toda esta zona, pues ahora, ay, a ver si es capaz de pasarlo, pero bueno, vamos a por la EMA 20, la media de 100, si es capaz de pasarlo, veremos, pero no, las tengo todas conmigo, ¿vale? Está subiendo muy poquito, un poquito más con Bitcoin que sin Bitcoin, ¿vale? 0,93, 0,59, 0,30, más o menos 0,35 entre, entre con Bitcoin o sin Bitcoin el total market cap. Y eso nos quiere decir que posiblemente las altcoins no les esté sentando demasiado bien. Algunas más que otras, evidentemente, pero... Pero, joder, Luna, Luna, vaya, vaya, vaya faina. Porque estaba, esta vela nos indicaba que íbamos a romper la línea Nitro y nos podíamos ir tranquilamente a 103 y después a la zona de 115 pero vino ese día malo y cataplón y hoy fijaros ¿eh? mal con lo cual yo me esperaría la ma de 100 en 79 y medio vale más o menos lo digo por si alguien está sufriendo que creo que sí con luna eh, paciencia porque le queda esto dar guerra a tela marinera lo único que falta es tener un poquito de paciencia nada más tengo por aquí alguna petición. Vale, ahora lo vamos a ver. Pero primero quiero ver ganado a las perdedoras. Porque a ver cómo está el percal. La verdad es que hoy no lo he visto. Las cosas como son. Eh, he estado metiendo mis narices en un proyecto genial. Eh, bueno, mañana lo cuento. Bueno, no he metido las narices, pero eh, que, que, que... Ya veréis, ya veréis, ya veréis. Eh, One Earth, eh, 5.67. Son pocas las pérdidas. No está mal lo paje, claro. Ya lleva un acumulado... A ver... Desde aquí, desde que tocó esa zona, de un 61%. ¡Tío! Ay, eso, hace, eso hace daño. ¿Vale? Eh, 6 bajando, bien. Los, lo normal, lo espera, lo que queremos, que baje. Yo quiero que baje, personalmente. Si acumula mucho en esta zona, eh, es probable que luego salga disparado. Depende del tiempo de, que acumule. Pero antes de, de salir disparado, seguramente haga un latigazo y después ya salga disparado hacia arriba. Pero todavía yo creo que a todas las altcoins les queda. Eh, hay altcoins que están muy baratas, que están a un precio... Bueno, Dom sigue cayendo. Vamos a ver hasta dónde... Vamos a quitar el logarítmico, a ver cuánto nos queda. Bueno, ya ha entrado dentro del cuerpo de esta vela, que es la importante, es la que tiene que terminar de, de rematar en la parte de abajo. A ver qué, a ver qué tal. Eh, Ceresin, SNX... Bueno, ese está dentro de una senda alcista recuperándose. A ver si pasa la media de 200 y puede tirar. De momento se apoya la media de 50 otra vez. Para intentar romper. Claro, pues ya tiene que tomar el precio medio de 200 para eh, poder atacarlo. Uh, vale. Kipterium. Igual, vuelve otra vez a hacer lo que hace siempre. Volver a caer para luego pegar otro latigazo. Ya llegar al día en que lo pegue. Boson Protocol menos 4. Y bueno, pues lo de Library Gate, Hydra o buena cosa, vale eh, en cuanto al lado positivo tenemos muy cosas, cosas, cosas, muy cosas positivas, positivas, totalmente positivas Joder, parezco Mariano Rajoy, vaya eh, SKL 18% muy bien eh, rompiendo la media de 50 lo que buscamos y la EMA 20 mm, lo ideal es que se quede al borde de alguna de las dos vale preferiblemente, hombre, cuanto más arriba mejor, pero bueno eh, tiene margen de sobra para poder seguir guerreando entonces, pues sin problema. Bien, eh, los cortos de Bitcoin que siguen subiendo, <ríe> ya los tenemos por encima de la, de la media de 100. Ayer eh, decíamos, cuidado, que ya y ya empiezan a empujar. Entonces, a ver, para que nos hagan pupa, yo creo que será cuando lleguen más o menos a mitad del canal o un poquito antes. ¿vale? Vamos a ver, depende de la acumulación que vaya viendo. Pero fijaros cómo va llegando a la zona de sobreventa, cada vez que llega a esa zona perdón, de sobrecompra, de sobrecompra, luego meten un pepinazo hacia abajo y es lo que buscamos realmente, que ellos vayan subiendo poco a poco, que no nos afecten en demasía y que cuando llegue y caigan, nuestro precio se dispare, suba. Y es un poco lo que estamos buscando, estamos lateralizando realmente ahora mismo. Eh, bueno, si conseguimos que luego ¡ay! pegamos una subidilla, pues me alegraré, sobre todo por mucha gente y por mí mismo, que narices, para que no me vayan a engañar. El 14 ape los monitos que siguen para arriba, a mí, a ver... Me preguntado, oye, ¿qué no? ¿Y tú no inviertes en estas cosas? Digo, yo no. Yo la, lo máximo que he invertido en una meme coin o en cosas de estas de... Yo ha sido una vez que le gané 50 pavos a, a, a Shiba, eh, pero eso fue en verano, una locura de estas que hice. Y dije, bueno, pues, oye, si, si se gana dinero, pues voy a, voy a hacer un trade. Hice un trade y gané 50 pavos en un minuto o alguna cosa así. Y no, no, no, no, porque... porque Estamos en un mercado de muy alto riesgo. Eh, invertir en monos está de moda, tal, ¿vale? Pero esto, eso es hasta que deje de estar de moda. Entonces, cuando dejan de estar de moda, luego vienen los lloros, las lágrimas, los problemas. ¿Vale la pena el riesgo? Yo lo que os pregunto, cuando vayáis a entrar en una operación, en un trade, miraros al espejo a decir, tío, de verdad, o tía, ¡ay! ¿Vale la pena el riesgo? ¿O no vale la pena el riesgo? Pues si vale la pena el riesgo, pues centro con el riesgo. Pues ya está. Si vale la pena el riesgo, ¡pum! Para adelante. Si... ¡Ostras! ¡Ostras! Pero piénsalo dos veces. No actúes por impulso. El actuar por impulso, lo único que nos hace, y ya creo que muchos de vosotros lo habéis vivido, es vaciarte el bolsillo. ¿Vale? Y eso es lo que no queremos. Bien, hike también velas 9.90 en KuCoin además es lo que yo creo que es la buena, mejor que en Bitres, pedazo de vela de ayer de rebote y nos dice eh, que mañana la vela es verde y efectivamente está siendo verde y muy verde que te quiero verde, genial eh, los que hayáis entrado, yo la verdad es que ayer no estuve atento, no vi esta vela, si yo hubiera visto esta vela ya os digo que hubiera entrado, o sea automáticamente hubiera entrado. Eh, inclusive un poquito antes del cierre o lo que fuera, hubiera entrado para intentar coger, porque si, sí, te dice este tipo de velas, si, si veis esta estructura la vela del día siguiente, en un porcentaje mayor o menor, suele ser verde, que te quiero, verde, y bueno, pues ahí está eh, Cocos un 10%, boxe un 10%, eh, uy, CHR ay, se desinfla un poquito, es que claro ya la había visto antes más, más fuerte y bueno, pues no está perdiendo, a ver si aguanta un poquito pegado ahí a la EMA20 para luego atacar la de 50% Cake, 8%. ¡Eh! Vamos, señor. Señor Cake, Cake Cake tira. A ver, lo malo es que no sea eso, lo que yo decía el otro día, ¿no? Un doble techo de estos guarros. No, no, que lo rompa, que rompa esa estructura para romper esta línea de tendencia e irnos por lo menos a la de 200, ¿vale? Y ahí... Eh. Pues Por lo menos que esté un poquito mejor, eh, más presets en los presets, dinero gratis. Por ahí tenéis un link también. El que quiera utilizar presets como buscador, te pagan tokens al final, lo vas cambiando. Y oye, pues ese dinero gratis, pues genial. A 15 centavos, casi 16, cada de token han estado mucho más arriba. Yo los tengo guardados porque hasta que no vayan a 0.35, 0.40, no los pienso vender. O sea que paciencia, eh, Pon... de VR también, ahí está haciendo su bajada, es normal si tenemos a su anónimo por ahí que está haciendo lo mismo, pues VR va a hacer igual Naka Buah, vaya castaña lleva Jesús, Nakamoto Games te cagas, eh, Alice 5%, bien bueno, está haciendo aquí buscando hacer 1, 2 y 3 suelos no sé, es, es un poco raro pero bueno, nunca se sabe, ya veremos cómo reacciona el mercado, eh, Kava bien, Kava se está portando muy bien desde que pasó esta zona, ah, ya hizo su apoyo, y otra vez para arriba. Bueno, vamos a ver hasta dónde. Yo creo que primero tiene que ir a tocar esta, estos máximos que hizo aquí. Eh, los cierres casi, casi los ha rozado. Bueno, bueno, que tiene que ser más claro, ¿vale? No, no vale, no, es que hemos pasado el máximo anterior y lo hemos pasado por 10 céntimos. Eso no vale, pasar el máximo anterior o pasar una resistencia significa pasarla con autoridad. Con, con fuerza, que se vea, ¿vale? Si no, no hemos pasado absolutamente nada. Eh, Hero, 371, bastante bien también. Y BNB, BNB. Bueno, Hero, bastante bien, digo, por aquello de que, de momento, este intenta recuperar. Joder, vaya mecha, macho, es que es otra vez. Eh, yo creo que están, según, según recupera un poco, los venden y al carajo. Necesitamos que empiece a pasar el precio un poquito a la derecha de nuestra línea media, si no, no va a ir, pero está en el TP1. De momento, mientras no lo pierda, no vamos a pensar en el TP que tenemos aquí abajo, ¿vale? Eh, pero bueno, hay que... vamos a estirarlo. Pero yo... yo a ver perdonadme los que estáis dentro, pero yo digo bien porque si llega ahí, compraré, pero... Eh, y bueno, vamos a ver BNB Antes de ver este par de cosas que me habéis pedido Que está rebotando bastante bien De la zona de 3.89 Así que genial Veis que esta zona fue aquí resistencia Aquí se apoyó Aquí volvió a ser resistencia Aquí se apoyó Bueno, ha hecho un fake out Y para arriba A ver si es verdad que sube Y puede irse pues, a la zona de 400 y pico eh, Os empiezo a decir Guardar BNB Guardar BNB porque presentaremos cosas interesantes a la comunidad. Eh, un par de PNBs, guardarlos, ¿vale? Eh, yo lo digo, luego ya cada uno que lo que quiera. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? EOS, Umbrella y vamos a ver KLV. Vamos a ponerlo por símbolo, que si no, no lo voy a encontrar. KLV, que me no habéis pedido. Pues contra el títer. Parece que está marcando un techo y un, y un segundo techo. ¿De qué va a depender...? Eh, que tire hasta abajo ¿cómo podemos? muchas veces no ¿Y cómo sé yo que voy a, voy, a, voy a hacer un doble suelo? pues a ver, eso es un doble techo, perdón no lo sé hasta que no paso ¿qué zona? la zona del vértice ¿vale? en el momento que yo pierda esta zona, estoy jodido, ya me voy van, normalmente hasta abajo eh, Vamos a suponer que no me voy hasta abajo y que me voy hasta este punto, ¿vale? Y que este punto lo utiliza como punto de apoyo. Incluso este. Vamos a ir por paradeñas. Pero si yo desde aquí decido que tengo parada 1, 9,5%. Parada 2, al cierre, bueno, está más o menos ahí, 16%. Parada 3, cerrar la M, la M completa, 28%. ¿Vale? Ya eso, el riesgo de una cosa o de otra la tiene que ir midiendo cada uno. Luego tenemos por aquí, pues tenemos una línea de tendencia con toque, toque, toque, toque. Vamos a quitar esta de aquí. Vamos a ir a esta, que es la que me interesa. ¿Vale? Ahí. Más o menos aquí. Y ahí. Toque, toque, toque, toque. Zona, toque. ¿Y qué hemos hecho? Pullback y me voy para arriba. vale Entonces, el contexto... Ya ha cambiado, ¿por qué? Porque de ver un posible doble techo a un pullback, ostras, y encima después hemos pasado apoyo, apoyo, apoyo, una zona de soporte, que ahora sería resistencia, pum, me tengo que apoyar en ella, que es justo lo que está haciendo ahora mismo. Entonces, otro síntoma, perder esta zona de soporte, esta media de 200, perderlo es malo conservarlo, bueno, si yo es bueno, conservo, o esta o esta, esta zona, es una zona en realidad, y luego reboto, ¡ay, qué bonito se pone la cosa! ¿Por qué? Porque si yo reboto y paso este máximo anterior, que ves pues, que aquí ha tenido su propia su resistencia anterior, me iré al siguiente, y el siguiente, ¿en qué porcentaje hablamos desde la media de 200, por ejemplo? Pues estamos hablando de un... ¡Racata! 78%, aunque me quede aquí es un 51%, así que bastante bien KLV, muy bien visto soporte, ahora mismo que yo vería, sería este mínimo que ha marcado aquí en la conjunción con la media de 50 como soporte, que se puede ir abajo sí, pero ya sabemos que si pierde este soporte pues podemos poner un corto o decir voy a mejorar mi posición aquí abajo ya depende de la estrategia de cada uno bien, ¿qué más tenemos? Flow Flow, el show de Flow Flow USDT Voy a decir el show de Flo. Flo, éramos, éramos colegas, salíamos juntos. Eh, ah, bueno, pues ahí está el, el flamingo diabólico por Sacedón. <ríe> Sacedón estábamos todo el día con Flo. Eh, claro, era el, el chistoso de la pandilla. Así ha salido, claro, jodido. Bueno, eh, Flo, Flow, mm, Flow, Flow, Flo, Flo, Flo, digo Flow, Flow. ...pues ha marcado uno, dos, tres... ...está eh, intentando marcar un cuarto suelo aquí... ...yo que sé, está haciendo cosas muy raras... ...pero sí que está marcando una zona de soporte, ¿vale? Eh, no ha llegado al mínimo de salida... ...vamos a quitarle el logarítmico para verlo... ...bueno, no ha llegado por los pelos... ...que podemos decir que casi, casi, casi ha llegado... ...pero vamos a tirarle la línea por si acaso... ...¿vale? ...porque es que estas cosas son como son y lo que son... ...entonces, esta aquí, este aquí, ¿ves? ...este apoyo que hizo aquí, otra línea... Para verlas reflejadas aquí. Eh, de tal forma que... A ver, quiero ver el cierre de la intermedia. Me interesa el cierre de la intermedia de esta. Vale, para ajustarlo al cierre. Ahí. Vale. Pues ha ajustado. Para, para, para, para... para. Ahí. Venga. O sea, aquí hizo de resistencia aquí. Aquí hizo de apoyo esa misma línea. Aquí ha hecho de resistencia otra vez. Aquí ha hecho de apoyo. Bueno... Vale. Eh, objetivo. Podría venirse perfectamente a los 3. ¿Vale? Eh, y ahora mismo. Vamos a marcarle. Esta. Esta la tiene no perdida. Pero vamos a. Pero. Pero cuasi, cuasi. ¿Vale? Cuasi cuasi. Entonces, es importante vamos a ponerla vamos a ponerla a los cuerpos cuerpo, cuerpo bueno, vamos a ponerla de forma natural mejor que si no, toca aquí toca aquí, toca aquí vale si rebota desde aquí y empieza a recuperar a demostrar fuerza recuperando media de 20 y más, bien podemos comprarlo y decir venga, nos vamos a ir a primero esta línea de los 6.82, vale eh, que fue esta zona de máximos y de máximos, y que ya hemos visto que anteriormente ha sido un soporte. Si la perdemos, y si la perdemos, y perdemos este mínimo relativo de 4.3. Nos vamos a ir al carajo y nos vamos a ir a la parte inferior. De hecho, vamos a hacer una medición. Este, esta última subida que hizo tiene un retroceso. ¿Vale? Es ese retroceso. Ahí a ver, está. Ahí y arriba, vale, perfecto, entonces ya ha pasado una frontera importante, si perdemos aquí, nos vamos a venir a esa zona vamos a marcarla vale, con su TP1 vale. y la inferior ya está un poquito jodidilla, vale, pero bueno, es la zona de mínimos, sí que sería es bastante factible, vale, que lo haga no tiene de momento mucha pinta de, de fuerza ni de volumen. Tampoco el volumen está por los suelos. Entonces, bueno, lo más fácil es que se nos venga a cerrar del todo vale, esta vela de salida. Que haga una falsa incluso salida de la zona y luego ya pueda rebotar. Si es que, si es que el proyecto tiene visas de hacer algo. Cuidado, porque a lo mejor es un proyecto que se está desinflando poco a poco, que está muriendo, que tuvo una muy buena salida por algún motivo, hasta 44 dólares, ostras, ¿eh? ya está bien. Después del de castañazo de, del verano eh, a 6 y pico volvió a tener unos máximos de 29 dólares, que ya está bien, y luego no ha sido capaz de reponerse, pues como, como muchas altcoins, y desde eh, después del verano, pues que ya lleva una pérdida de un 80 y pico por ciento. O, bueno, puf. Mucha tela. Pero todavía puede perder más. Cuidado. ¿Vale? Pues yo cuando digo. está dispuesto a perder? Un 80 y pico por ciento. Pues esto es lo que pierden las altcoins. Y todavía pueden perder más. ¿Vale? Lo que pasa que, claro. Desde aquí. Si yo digo. Que a, a, en el momento actual 82. Eh, estoy perdiendo aquí abajo un 86. Pero claro. Si yo lo bajo a su precio de salida. Es un 90. Con lo cual. Está dentro de lo que hace las altcoins en un kit de invierno, aunque a la gente no le guste llamar a lo que estamos viviendo. Kit de invierno, aunque lo, lo es, para mí lo es. Eh, entonces, bueno, en cuanto a flow, pues eso es lo que te puedo decir. Mm, Poca leche más. Mañana haremos otro tip y os presentaré esta cosa tan bonita para invertir y para que os va a gustar. Así que poco más que añadir, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin de momento la vela de 4 horas, bueno, pues está bien, pero claro, lleva una hora 10 minutos. Tenemos que esperar, esperar a que cierre y una vez que cierre podemos ver un poquito si esa demostración de fuerza está siendo buena. ¿Por qué? Porque necesitamos ver, uno, en qué punto cierra y dos, el volumen que haya tenido. El volumen es el rey. Si rompemos, eh, como por ejemplo acabamos de hacer, eh, esta, esta EMA20 y nos hemos apoyado en ella y en el conjunto del movimiento hemos tenido volumen, vamos a ver si ahora, en esta vela tenemos más volumen que en este conjunto anterior, yo creo que sí, con lo cual si sube el volumen verde eh, oye, pues podemos darle chicha, pero a mí no me gustaría que pasase demasiado de la media de 100, ¿vale? 50 y 100, ahí, que se quedase al borde y luego ya romperla. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hace. No importa. Lo importante es que lo haga. Al final, ¿eh? De chicha para arriba. Así que, bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir como chacopatela, guardar un poquitito de liquidez y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!